A todo el mundo, soy Enrique Gallar de La Mayoría y bueno, hoy tenemos un programa en el que queremos hablar sobre bueno, una cuestión que es muy importante para el movimiento socialista en España, que siempre ha sido bastante compleja y tiene que ver un poco con el enfoque que damos desde el movimiento socialista a la cuestión, de, a la cuestión nacional y la táctica ante el hecho nacional en España. ¿no? Bien, en este asunto hemos querido contar con la ayuda de de Nicolás Salorio, que es... Nico forma parte del equipo de la mayoría, es economista y también es militante del PTD. Hola, Nico, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, Quique, ¿qué tal? Bien, pues vamos a, empe para, vamos a empezar sin más revueltas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que te quiero preguntar es, desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante, es tan relevante para el socialismo, el tener un análisis correcto y una táctica correcta de la, de la cuestión nacional o con respecto a las cuestiones nacionales en, en España? ¿Cómo es tu punto de vista sobre esto? Bueno, no, no es una pregunta fácil de responder. ¿eh? Eh, a ver, lo, lo más así importante que yo hasta quería en primer lugar es que eh, definir una táctica correcta respecto a este tema, bueno, una táctica y un programa correctos ¿no? respecto a este tema, eh, es importante porque el modo con que se aborda la, la cuestión nacional eh, determina también eh, dónde sitúas tú la escala de la lucha de clases, dónde sitúas tú la escala de, de, de, de tu lucha política. ¿no? Y aparte de eso, pues también determina hasta qué punto pues, tú eres capaz, eh, dentro de esa escala, de unir, ¿vale? o concentrar lo máximo posible eh, las fuerzas, digamos, de la clase obrera, ¿no? la clase obrera etcétera, etcétera, como eh, minimizar o combatir eh, el, las, la, la fragmentación ¿vale? de, la, de, la, de la clase obrera dentro de esa escala. ¿Cómo bueno, la escala, sí, escala internacional, la escala internacional, escala de provincia? Sí, a ver, la, a ver, la, la cuestión nacional, eh, yo creo. Eh, que hay que examinarla en, en digamos en dos dimensiones Mao decía mucho, Mao Zedong decía mucho que eh, hablaba mucho de distinguir las, las contradicciones interiores de las exteriores ¿no? entonces aplicándose en a la cuestión nacional podemos considerar el problema nacional que un estado ¿no? tiene en su interior digamos eh, una cierta diversidad en su composición étnico-lingüística ¿no? en su población y una serie de movimientos eh, que surgen a raíz de eso, ¿no? movimientos nacionalistas, y luego también está la cuestión exterior, es decir, relaciones de, de un estado con otro. Eh, por ejemplo, en los años 20 eh, la internacional comunista, lo que planteaba en, en el caso concreto de los Balcanes, ¿no? donde se había reformado recientemente Yugoslavia, eh, lo que planteaban era, la, era la, la formación de una federación balcánica. ¿no? A Bulgaria y, y a Grecia también, y a Albania, por supuesto. Al final, bueno, en los Balcanes ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Pero quiero decir que es un ejemplo de, de cómo situar esa, esa, esa táctica. ¿no? Está, por ejemplo, también el eh, actualmente el caso del PTB que el se plantea en, en Bélgica, el Partido del Trabajo de Bélgica se plantea como presumen mmm, resumen de ello, de hecho. En un país en el cual los partidos políticos se organizan según sean flamencos o balones, ¿no? según sean de habla holandesa o de habla eh, eh, francesa, mientras que ellos presumen de ser el único partido nacional, el único partido de ámbito de, de toda Bélgica. ¿no? Y luego también plantean un marco europeo de lucha de clases, aunque bueno yo creo que, Habría que matizar un poco eso, porque si tú luego lees su programa, eh, aunque no plantean abiertamente salirse de la Unión Europea, sí que todas sus propuestas van destinadas a fortalecer al Estado belga frente a la Unión Europea. Entonces, bueno, otra cuestión es que, digamos, por la posición geopolítica de Bélgica, ¿no? que está encerrada entre Alemania y Francia, fundamentalmente, pues tengan más consideración con la coordinación entre partidos de izquierda, sindicatos, etcétera, que a la europea. Porque en todas las pues, cosas ellos son el centro, europeo, europea, la capital está allí. Entonces, eh, bueno, son dos ejemplos que, que pongo, digamos, de cómo hay dos aspectos, uno interior y otro exterior, la cuestión nacional y cómo pues, la táctica te define, que, y el programa que tú tienes acerca de eso, te define pues, un poco la actitud que tienes ante eso. Y bueno, y la, la política que tienes antes Un ejemplo, por ejemplo, de aplicación de esto podría ser, eh, te pregunto, ¿eh? Eh, el tema este, por ejemplo, que en Euskadi hay tantos, los sindicatos, por ejemplo, siempre están hablando de esto, lo de la, el, marco, el marco vasco de relaciones laborales o este tipo de, sí. de planteamientos que tienen ellos, de que, bueno, pues intentemos negociar aquí y el resto, pues, a ver qué pasa, ¿no? Podría ser eso, un ejemplo de aplicación de, de un enfoque nacional a una cuestión política o sindical relevante, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De hecho, a ver, eh, ahí entramos ya, digamos, en harina con el tema, porque eh, en, el caso, en, el, en el caso bajo el movimiento sindical está eh, bastante fragmentado. O sea, en, el, en el conjunto de España hay dos grandes centrales sindicales, en el caso vasco hay hasta cuatro. Dos nacionalistas y luego comisiones OGT. Y luego hay algunos más sindicatos por ahí. Lo cual, luego, por ejemplo, ha sido un problema para organizar. A la hora de organizar las huelgas generales, ha sido un problema porque los sindicatos nacionalistas vascos los, la convocan un día distinto y los sindicatos de ámbito español, por pues, es decir, lo convocan otro día distinto. Con lo cual se te fragmenta ahí la unidad de clase que sea para cuestiones uh -huh. meramente económicas. ¿no? Además, ahí en el caso vasco, según tengo entendido, está por ejemplo la, que es el sindicato más afín a izquierda de Betale, eh, ellos no plantean un marco vasco de relaciones laborales circunscrito a la comunidad autónoma vasca, aunque también para Navarra y para el país vasco francés. Entonces, claro, eso, es, eso te define el, el, el ámbito de, de actuación, ¿no? ya en este caso es sindical. ¿Y cuáles son, digamos, las prioridades que tú vas a tener cuando haya una acuerdo general, cuando haya eh... Sobre, así. Sí, a ver, lo que está claro es que esta cuestión te condiciona muchísimo la, el enfoque que tengas. Desde luego que hay una relación clara en el análisis y el enfoque que tengas del asunto con la política que vayas a hacer. Eso está claro. Bueno, por ejemplo, el proceso, ¿no? El hecho de que haya... Sí. Determinadas fuerzas del, de la, del espectro izquierdo, eh, que estén bueno, en posiciones independentistas y tal, esas, esas fuerzas políticas tienen un enfoque u otro en función también de, de este análisis, claro, desde luego. Bueno, yo creo que queda claro que la relevancia de este problema, ¿eh? por si. Para la táctica y la estrategia, por si había alguna duda sobre el asunto. Nico, eh, desde tu punto de vista, ¿por, ¿cuáles serían los los enfoques principales eh, que hay en la actualidad en la izquierda sobre este asunto, eh, más, con, más en concreto en el, en, el, en el área español, ¿vale? ¿Cuáles serían diga, de alguna forma las, las corrientes principales, los enfoques principales? Sí, a ver, yo creo que hay una que está clara, que es la del nacionalismo de izquierda, ¿no? Eh, que Republicana, Bildu, Venegá, etcétera, ¿no? Y diferentes derivados que pueden ser más en teoría, ¿no? de izquierdas eh, eh, en esos territorios, ¿no?, que son partidos que se dicen de izquierda y buscan la autodeterminación de su territorio. Eh, luego estaría, el, digamos, el, la, la izquierda constitucionalista, ¿no? que lo que hace es defender el orden constitucional actual, el orden autonómico actual, y, pero... El orden, orden autonómico actual dice que ninguna autonomía se puede separar. Otra cosa es que a partir de cierta autonomía haya más capacidad de, de presionar hacia la independencia, ¿no? como hemos visto en el caso catalán. Pero bueno, en cualquier caso, ese sería el otro punto de vista, aunque con diferentes matices, porque en el PSOE siempre hay, o sea, el, el PSC, por ejemplo, es más catalanista, eh, los las los federaciones del PSOE, de, por ejemplo, de aquí de Castilla-La Mancha, eh, al sur, no eh, a lo mejor son más jacobinas, pero bueno, de palabra al menos, de palabra. Eh, y luego pues está, digamos, la, lo que ha sostenido la, la, la izquierda, digamos, eh, en torno al PC, eh, prácticamente desde la transición, no que es eh, lo que defiende Podemos hoy en día, no eh, derecho de autodeterminación, pero si hay un referéndum nosotros votamos a favor de quedarnos en España digamos, una posición para contentar a las otras dos. ¿no? Y luego hay posiciones eh, de izquierda jacobina, así decirlo, ¿no? que exigen una mayor centralización del Estado, pero yo creo que es eh, la más minoritaria de todas, o sea, la más grande es la, es la del sol. Es como la defensa de los con sus ajustes, pero el estado autonómico, sin autodeterminación. Pedro Sánchez, por ejemplo, es decir, el, el, el, el, el profesor tiene el discurso del federalismo y demás, ¿no? Pero a Pedro Sánchez, por ejemplo, en una entrevista le preguntaron ¿El federalismo en qué consiste en España actual? En hacer ajustes en el Estado autonómico actual. Y presente Sánchez decía sí, en eso. ¿sí? Dale. O sea, normalmente no sería el federalismo, por ejemplo, que lo hemos escuchado muchas veces pues en el discurso, por ejemplo, de, de Izquierda Unida o de todo este tipo de, de organizaciones que son muy relevantes en la izquierda. Tampoco es, es un poquitín como decir un significante vacío, ¿no? Es como meter ahí letra, sí, sí. pero realmente es lo que hay ahora. Y yo creo que tiene una componente identitaria, ¿no? Porque es el tema de ¿no? la Unión Soviética, era un Estado federal, pues, eh, aplicando el modelo soviético a España vamos a resolver el problema, como lo resolvieron los soviéticos. Bueno, habrá que ver si lo resolvieron, ¿eh? ¿Y en qué medida? Ah. Pero, pero sí, es un, poco, es un poco ese el planteamiento. Vale. ¿Y la ¿Y con respecto a, la a, digamos, a las posiciones más independentistas o nacionalistas dentro de la izquierda, a ver, el, yo, yo lo que tengo yo entendido es que hay, hay algunas de estas organizaciones que por lo menos sobre el papel lo plantean como una como una táctica o una estrategia hacia el socialismo. Por lo menos sobre el papel. O sea, se la forma de el socialismo sí. es una cata-cata. Ese es el discurso de la CUP, claro, claro. independencia y socialismo. Y, por ejemplo, los planteamientos que pueden tener, por ejemplo, unos sectores muy importantes también de la izquierda española, que no, son, que no son nacionalistas, por lo menos dentro de España, también pueden plantear, aquí volvemos un poco a la cuestión de la escala otra vez, ¿no? Eh, un enfoque parecido, pero de España con respecto a Europa. Como que la salida de España de la Unión Europea es una forma de avanzar o liberar fuerzas hacia, hacia el socialismo. Sí. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que eso es bastante, bastante, bastante minoritario. O sea, en España hay bastante, digamos, europeísmo sociológicamente. Hay bastante... Entre otras cosas porque yo creo que fue una de las, fue una de las, de las promesas ¿no? de la transición. Eh, eh, para dejar atrás el fantasma del franquismo, nos metemos en Europa y así nos hacemos más modernos y civilizados. ¿no? Y eso ha calado bastante. Es verdad que, al menos discursivamente, queda Unida ha sido más crítica históricamente con esto, eh, pero, pero bueno, es decir, el... el el, el programa del PC actualmente, si no me equivoco, eh, plantea digamos un, una cuestión algo más ambigua. No, de, de no tanto romper como único país eh, con la Unión Europea, sino un bloque de países del sur de Europa y tal. Es decir, la cuestión de la salida de la Unión Europea todavía no se está planteando en, en ningún partido de izquierdas con representación parlamentaria a no ser bueno, en el caso de la CUP sí, pero claro, ellos salirse de la Unión Europea a través de sacar a Cataluña de España ¿no? uh -huh. la CUP sí planteó ¿no? sí planteó eso uh -huh. directamente, por ejemplo David Fernández que es el, el, que, el que realmente manda en la CUP lo que pasa es que ellos tienen un sistema de rotación de los diputados con el cual no repiten dos legislaturas eh, seguidas, ¿no? pero eh, sigue manejando el tema ante Bambarinas, según tengo entendido cuando le preguntaban en entrevistas y tal que, que, que opinaba de que la independencia de Cataluña significara automáticamente eh, la salida de Cataluña a la Unión Europea, él decía, bueno, no. y que la Unión Europea fue algo bueno, ¿no? Tal, o sea, habrá, habrá que debatir si nos interesa seguir ahí, no sé qué. O sea, es decir, que reconoce explícitamente eso. Pero por lo general, ¿no? No hay partidos con representación parlamentaria, con la excepción de, de la CUP, aunque ahora mismo no se les oye decir eso al menos yo no lo he oído, eh, que plantee la salida de la Unión Europea. Lo que pasa es que, claro, a ver, el, el tema de salida de la Unión Europea, eh, el problema no es... Eh, quiero decir, a mí no me parece una cosa de, de, de, de majaderos, ¿no? Pero el tema es, eh, tú no eres soberano porque tu parlamento lo diga. El soberano en función de una capacidad de fuerza que tengas en la División Internacional del Trabajo. Entonces, eh, se está viendo ahora, por ejemplo, con el Brexit, ¿no? Es decir, el Reino Unido está teniendo que forcejear mucho para que el acuerdo de retirada pues, le sea favorable. Y no está nada claro que se lo vaya a ser. Menos aún si al final. Eh, pues eh, Trump sale de la Casa Blanca y no tiene el respaldo de Estados Unidos como colchón no, para tener tratados de libre comercio alternativos y tal es decir que, claro dentro de la Unión Europea tú tienes un sistema institucional que si no sigues una serie de políticas neoliberales, por ejemplo en el caso de España la reforma laboral es una directriz de la Comisión Europea es verdad que oficialmente no se le llama así, se le llama recomendaciones pero si no las cumples te multa ¿Vale? Pero claro, si tú te sales de la Unión Europea, no te pueden multas, ¿verdad? Ni tampoco te pueden cortar la liquidez de los centros europeos, etcétera, etcétera. Pero te pueden poner aranceles. Es decir, que tanto dentro de y, que, que, bien, a, bien. A, a conflictos de intereses entre Estados. Y te pueden putear de una forma u otra. Sí, claro. Ver, pues, también quiero decir que, que yo creo que la cuestión no es tanto. La soberanía, ¿no? es decir, de yo hago lo que quiero, sino en qué bloque elijo estar. ¿no? Es decir, más bien la soberanía hoy en día consiste en, en. Bueno, pues estoy en un bloque con Estados Unidos y Alemania, ¿no? Pues me cambia a otro bloque con Rusia y China, por ejemplo. Yo creo que más bien esa cuestión consiste en eso. Y yo discursivamente veo. A, no veo ningún partido plantear estas cosas. O lo que. De, lo que ve, en España al menos. ¿eh? Lo que veo en todo caso es, bueno, eh, los de Vox hicieron un amago de, de criticar a la Unión Europea, pero enseguida se arrugaron. Y en ellos está bastante claro cuál sería su planteamiento, en caso de salir a la Unión Europea, que es mayor subordinación aún a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, claro, ¿para eso te sales de la Unión Europea? A lo mejor no interesa eso. Es un poco el viejo sueño de Aznar, ¿no?, cuando, la, cuando el cuerpo de a los sí. ¿no? Esa cuestión de... Siempre como sí, la derecha sí, Siempre sí. ha tenido un rollo atlantista de pegarse al amigo americano, las inversiones que te abran América Latina, estas cosas, ¿no? Sí, aunque Rajoy fue más pragmático. ¿eh? Uh, eh, eh, en el PP, por ejemplo, hay división de opiniones con estas cosas. Porque si bien, por ejemplo, el sector más apnarista es más bien lo que tú dices, eh, Rajoy, por ejemplo, fue más pragmático en la relación con China eh, eh, es bastante favorable a, a desarrollar relaciones eh, comerciales con o sea, también, tienen su, también tienen sus matices eh. bien, pues pasamos al, al siguiente bloque de discusión yo creo eh... que en este aspecto el PSOE es más monolítico que el PD. ¿En qué sentido te refieres? el PSOE, yo creo que, es, yo creo que en el PSOE hay menos, menos debates sobre estas cosas, sobre el tema de, de la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Yo creo que no hay tantos eh, tantas diferencias de matiz como, como si a veces parece que las hay en el PP. Bueno... Eh... <coughs> En eh, esta pregunta nos comentabas un poco que hay, una, a ver, hay una, un enfoque, podríamos llamar jacobino, vale, dentro de la izquierda. ¿vale? Es minoritario, pero bueno, tiene su, mm. su relevancia, es un aporte, es un enfoque. vale, Y, y bueno, tiene cierta difusión. ¿vale? Entre, no diría en la izquierda mainstream, por así decirlo, pero bueno, ahí hay sus discusiones. ¿vale? Eh, este enfoque vendría a ser un poco el, el representado por el compañero Santiago Almensilla que para quien no lo conozca pues, es el autor de este libro, que se llama Marxismo y la cuestión nacional española, es una, un enfoque, un aporte pues, a analizar y a tener en cuenta. Y bueno, y también hay ciertos medios y plataformas digitales haciendo sus aportaciones a esta cuestión, difundiéndole todo eso. ¿vale? Es minoritario, pero bueno, está ahí. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Tú, desde, desde tu punto de vista, qué pros y qué, con, y qué contras le ves a, a este enfoque ¿vale? de la, de la cuestión nacional en, en el enfoque un poco de, de Santiago Armencilla y los, el jacobinismo y estas cuestiones? ¿Cómo lo cómo ves tú esto? Bueno, yo la verdad es que sobre esto yo he ido eh, cambiando un poco mi opinión con el tiempo, ¿vale? porque yo al principio cuando vi eh, Digamos, esas tesis por primera vez, eh, claro, tanto tú como yo venimos del bagaje ideológico del que venimos, ¿no? Es decir, de, de, del bagaje, sobre todo del PC y de Unida y tal. Y claro, a mí de primeras me chocaba y me parecía incluso eh, criptofalangista. Claro. Pero claro, quiero decir, luego hay cuestiones también que a uno también le tienen que hacer reflexionar. Por ejemplo, eh, ya muy, ya poco después de la transición, eh, en 1985, Jordi Soletura, que era del, del SUP, luego acabó con el, el Partido Socialista, ¿vale? pero ya muy pronto, eh, él tiene un texto, que, o sea, un libro que lo tiene editado el viejo Topo, reeditado, en el cual, por ejemplo, niega que el derecho de autodeterminación sea aplicable en España. Lo hace desde, más una taxonomía de la interpretación del derecho a autodeterminación. De Su lectura no es, y podrá ser eurocomunista, ¿no? pero no, no, no, no se le puede catalogar de facha. Y luego están los escritos de Marx y Engels sobre España, donde también afirman, no es decir, que es reaccionaria la fragmentación de, de España como Estado-Nación. Entonces, claro, ahí también claro, conviene hacer matices, ¿no? Establecer matices sobre esta cuestión. Yo, a ver, el, el problema de, de, de, de corrientes como la que me dices, ¿no? Que, que pueda representar Santiago Armesilla y demás, es que ahora mismo no es un partido. Entonces, es, no se le puede juzgar como un partido político. Es más bien una corriente intelectual. Y, claro, es decir, una corriente intelectual en, en un contexto todavía, digamos, más embrionarios si, si lo planteáramos ¿no? desde el punto de vista de análisis de un partido. Entonces, quiero decir, no se puede analizar su táctica porque no tiene. Estar en una labor fundamental de propaganda, ¿no? de una serie de, de, de planteamientos teóricos y de críticas a la izquierda oficial. Entonces, quiero decir, hay que plantearlo así. Yo, por ejemplo, lo que, lo que sí que he visto desde esa corriente es digamos mucho afán polemista Incluso de hacer declaraciones muy muy, muy muy duras, muy polémicas, muy provocadoras. Entonces, claro, yo lo entiendo en un contexto propagandístico, pero claro, habría que ver si eso en un contexto ya de partido, que se dirige a sectores más amplios, de, no digo ya de masas, sino a lo mejor de trabajadores, eh, por ejemplo, con un cierto nivel de politización ¿no? o, o, o sindicados, pues habría que ver si eso funcionaría. ese, Digamos, esa estrategia comunicativa, ¿no? Pero, a ver, el, el tema es que, eh, si te pones a, a ver lo que, lo, lo que te comento, ¿no? determinados eh, textos marxistas que no son los clásicos, ¿no? como el de Stalin, del masivo de la cuestión nacional, que está pensado muy para el caso ruso, pues tampoco plantean majaderías. ¿Vale? Eh, lo que pasa es que, a ver, yo hasta, hasta donde he podido y demás, lo que, por ejemplo, planteas, de Mesilla como el problema nacional, es una recentralización del, del Estado, ¿no? que implicaría la supresión de las comunidades autónomas y la ilegalización de los partidos independentistas. Sí, ese tipo de cosas que, que, sí. que claro, han hecho, eso a día han hecho de, de hoy, caso, el único partido que lo defiende... Entonces, a ver, tampoco quiere decir que porque lo defienda Vox sea una cosa en sí misma mala. Lo que pasa es que, claro, hay que ver también hasta qué punto eh, eso es eh, factible, ¿no? La, la, eh, digamos, en la política de día a día. Eh, yo lo que sí, por ejemplo, eh, en lo que sí, por ejemplo, estoy de acuerdo es en que mm, no hay naciones oprimidas en España, por una serie de razones, que lo podemos comentar más adelante, y por lo tanto no aplica el derecho de, de autodeterminación. En todo caso, si pudiéramos hablar de nación oprimida en España, pues deberíamos hablar en todo caso del pueblo saharau, que legalmente el Sahara Occidental sigue siendo el territorio español. Pero por lo demás. Mm, eh, Puede haber, en todo caso, algún tipo de agravio, ¿no?, por ejemplo, cuando la derecha sociológica hace campañas contra, ¿no? de boicot contra el cava catalán y esas cosas. Pero opresión por parte del Estado de restringir la lengua o incluso la identidad no existe, hasta, hasta el punto de que ese tipo de aspectos ¿no? de culturales o lingüísticos están subvencionados. No simplemente protegidos, sino incluso subvencionados, ¿no? Eh, claro, en ese aspecto yo sí creo que, es decir, no dicen nada que no se haya dicho en la tradición marxista, incluso en algunos eh, por algunos marxistas españoles. Sobre todo es verdad que se le puede considerar marxista con muchos pelos, ¿no? porque era eurocomunista. Pero, pero bueno, su argumentario para defender lo que comentaba antes es marxista, o al menos utiliza las categorías del marxismo. ¿vale? Sí. Tenemos, un, tenemos un problema de la conexión, Nico. Ya, ya, ya, me he dado cuenta. Vale, entonces yo veo tu señal con unos milisegundos de atraso y no está sincronizada con el audio. Y yo cuando te contesto hay como una especie de, de eco de fondo después de un rato sí. que es cuando te está llegando mi audio. Vale. Entonces sí. bueno eso coarta un poco la posibilidad de polemizar o, o que te meta preguntas sobre, sobre el terreno y todo eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. Vale. ¿vale? vamos a meter un flash aquí vale. y continuamos, vale. Vale. vale. Y quiero comentar una cosa más. Eh, pues espera, eh, claro, empieza. Que... Empieza. Si, si es un tema de la discusión. Espera un par de segundos y empieza a hablar, ¿vale? Para que no, no, no de seguido de, de cuando corto yo, porque esto es, esto es conversación, digamos, de realización, no de, no de programa, ¿vale? Sí, sí. Es empieza ahora, si quieres, ya. Vale, no, y también está la cuestión de que, a ver, eh, hay muchas cuestiones que habría que discutir sobre... Sobre cómo se ha formado eh, España ¿no? como, como Estado-Nación. ¿no? Eh, claro, eh, hay una cuestión que muchas veces no repara. Y es que los nacionalismos periféricos surgen en un contexto de eh, un contexto conservador. ¿vale? O sea, la, la burguesía catalana durante el siglo XIX. Eh, no solo es españolista, sino que es el sector más radical del liberalismo español. Y eso se ve claramente, sobre todo en, la, en el sexenio democrático ¿no? de 1868-1874, a 1874, donde los principales líderes de ese proceso de revolución democrático burguesa son catalanes. Eh, y una de las principales conquistas de, de ese ciclo es la unificación monetaria, con la peseta. Y la peseta, por cierto, es una moneda de origen oh. catalán. Era la moneda del príncipe de Cataluña. Y quien la cuña es Figuerola, que era catalán, ministro de Hacienda, en ¿no? el gobierno de Primo. Y luego están los dos presidentes primeros ¿no? de, la segunda de la Primera República, perdón, que son catalanes también. Y entonces, eh, en el caso catalán, por ejemplo, lo que hay es un viraje eh, en la burguesía, sobre todo después del fracaso o el semifracaso del sistema democrático hacia el catalanismo, convergiendo además con sectores. Que que vienen del carlismo y de un viaje conservado, y ya más preocupado por los aranceles de la industria que por la transformación de España en un sentido de democrático burgués. ¿no? Y luego, ya a partir de ahí, hay una labor de propaganda hacia las masas populares, es decir, se inventan el festejo de la diada, van ahí al campo a festejarlo con los, con los payesos, ¿no? los campesinos. Es decir, que durante mucho tiempo le hemos atribuido a ese tipo de nacionalismos un cariz eh, progresivo, que lo mismo no tiene. Y en ese aspecto yo creo que lo... Santiago Mesilla y, y... y gente que plantea ¿no? posiciones similares eh, probablemente tengan bastante razón. Lo que yo no veo tan claro es, eh, digamos... En ese ciclo revolucionario ¿no? burgués, que el Estado, o sea, que la burguesía española haya sido capaz de, de, de generar eh, conciencia nacional española, como por ejemplo en Francia. Eh, la burguesía francesa, ¿no? En Francia, por ejemplo, desde muy, desde muy pronto se establece un sistema escolar en el cual todos los niños de Francia están a la misma hora estudiando la misma asignatura en la misma lengua, mientras que en España, por ejemplo, la construcción de escuelas era muy deficitaria en el siglo XIX. En muchos casos, pues. Seguía siendo la Iglesia quien, quien, quien ejercía la, la escolarización, muchas veces en la lengua local, por lo cual esa, digamos, eh, jacobinización a través de la, de la educación en España ha tenido muchos, muchos problemas. Y, claro, las identidades regionales, incluso allí donde no hay partidos nacionalistas de masa, son muy fuertes, el popular. Es decir, hay, hay varios, digamos, hay varios huecos, hay varios agujeros ¿no? en la construcción nacional española que lo llenan eh, burguesías locales con regionalismos o nacionalismos varios. Pero ¿no? eso te dificulta mucho para plantear un jacobinismo a cara de perro, como sería por ejemplo francés. ¿no? Me refiero a nivel de masas, o sea, no ya eh, en el plano teórico, en un plano más de agitación de masas eh, es muy complicado. Entonces, claro, es decir, tú puedes defender eh, que no hay vigencia del derecho. Puedes defender incluso la recentalización de ciertas competencias, pero puedes defender, sin quedarte aislado políticamente, la supresión total de las autonomías regionales. Claro. O eliminar ¿Sí? la oficialidad de las lenguas locales. Ah, por ejemplo, en Cataluña, eh, como respuesta al independentismo, ¿no? eh, ha habido un cierto resurgimiento de, del españolismo, no solamente entre en de la derecha, sino también en entre gente. En la... Lo que pasa es que, claro, como el partido más beligerante en cuanto a ese tema ha sido ciudadanos, la izquierda sociológica, por ejemplo, en la zona metropolitana de Barcelona ha tenido mucha dualidad de voto, ¿no? Entonces, a lo mejor en las municipales te vota Colago y en las autonómicas te en Inés Arrimadas. ¿no? Eh, pero claro, en cualquier caso, es un españolismo contra el independentismo catalán en clave autonómica o incluso federalista. Es decir, no, no, lo que sería la recentralización en Cataluña tiene bastante poco apoyo, incluso entre la gente que se siente española. ¿no? Eh, luego también... Ha habido cuestionamientos con el tema de la inmersión lingüística, pero no en un sentido de, de eliminarla, sino en un sentido de moderarla. ¿no? Es decir, de que el castellano esté más presente en la escuela y tal, pero que siga siendo principalmente en catalán. Entonces, quiero decir que también eh, estas cuestiones de nacionalismo local y demás están arraigadas en la población. Con lo cual, desde el punto de vista político y táctico, eh, son un obstáculo. Uh -huh. Y claro, en esa, en esa cuestión tienes que definir también cuál es tu política de alianzas. Si tú planteas supresión de las comunidades autónomas, prohibición ¿no? y legalización de los partidos independentistas. Eh, como no tengas mayoría absoluta, no te, mayoría absoluta, o digamos. En un supuesto caso de, de, de situación revolucionaria, ¿no? el control del Estado, necesitas aliados. ¿Y quién te acompaña en ese viaje? De, claro, si el único partido que es el organismo es Vox, vale. Pero en el resto del programa, Vox es incompatible con, con, con la izquierda. Sí, a ver, es como, decir, como el que dice eh, como fuegos artificiales, ¿no? Podría decir, es como, bueno, un ejercicio de, de decir hay que hacer esto, esto, esto, pero luego cuando tratas de llevar pues determinadas posiciones, digamos, muy jacobinas a la realidad política, te estás enfrentando a fuerzas, claro, hay otras fuerzas sociales, hay otras fuerzas políticas, otros bloques, hay otros planteamientos, hay, hay la base material, ¿no?, sobre la que trabajas políticamente que que es como un callejón sin salida táctico, desde mi punto de vista, ¿no? El, el ir demasiado cafre con estas cuestiones. Eh, también la gente del un poco de Armencia, hacen una, hacen, están haciendo un trabajo como de un poco de re, relectura de la relación de España y Latinoamérica, eh, todo el tema de la leyenda alegra, el papel del, impere, del imperio español… También creo que tiene que ver con enfoques estratégicos que ellos hacen, un poco de esta cuestión de los bloques, de en qué bloque tendría que estar España o una España socialista. ¿Qué sabes tú un poco de esto ¿Qué nos podrías comentar, Nico? Sí, a ver. Eh, yo estoy parcialmente de acuerdo en que eh, en la una concepción excesivamente negativa sobre la historia de España y lo que fue también, digamos, el, el, el imperio. ¿no? Eh, lo que pasa es que también creo que eso, como reacción contraria, ya lleva mucho a torcer el palo. ¿no? Es decir, a lo mejor... Eh, Exagerar la, la, la crítica de eso. Porque yo también, digamos, mi opinión es un poco más eh, ponderada. Eh, a mí me llama mucho la atención, concretamente, en el caso de, en el caso de concreto de, de, de, de la conquista española de América, el hecho de que, a diferencia de los anglosajones, que lo que se encontraron fue mm, sociedades sin estado, tribus, ¿no? los españoles encontraron estados ya constituidos, como el azteca o el inca, ¿no? e incluso, después de la conquista, utilizaron determinadas instituciones de esos estados, como por ejemplo la MITA, para organizar, eh, por ejemplo, la explotación de los indios en las minas. ¿vale? Es decir, mmm, no, no serían, digamos, tan salvajes los, los conquistados, cuando los españoles utilizaron algunas de sus instituciones para organizar su imperio colonial. ¿no? Ni tampoco sería eh, tan salvaje la conquista cuando todavía a día de hoy sobrevive un sustrato indígena eh, importante. Yo, por ejemplo, eh, eh, mi, mi país boliviano. Eh, no está muy politizada, es más bien de... digamos, simpatiza con el más, ¿no? porque es de, digamos, es de clase obrera y es también de, de, de origen indígena. ¿no? De hecho, su lengua materna es el aimara. Y, por ejemplo, ella me comenta, los españoles en mi país hicieron cosas muy malas, pero al menos nos dejaron la lengua española. Ah, es decir, hay un cierto... quiero decir, que realmente... El análisis de eso requiere una cierta, digamos, ponderación de, de hechos. ¿no? Hay elementos muy, muy negativos, muy regresivos, eh, de explotación, de implementación también de la esclavitud, porque si bien es cierto que jurídicamente los, los, los indios no eran esclavos, los negros sí lo eran. Y luego también es verdad que ha habido aspectos positivos. Por ejemplo, el, el, el, el Aymara no era lengua escrita cuando llegan los españoles son los curas, sobre todo españoles, los que la convierten en una lengua escrita, ¿no? Y por eso se conserva a día de hoy. Entonces, quiero decir que también eh, conviene revisar un poco, un poco ese tipo de planteamiento. Sobre... Lo que pasa es que, claro, eh, yo lo que tampoco considero es que tengamos que ir a, digamos, a hacer un giro de 180 grados en la interpretación de esos hechos. ¿no? Porque luego también hay, sobre todo en la, en la derecha más racional y española, la reivindicación del 12 de octubre del imperio no es inocente, no es simplemente revisar una tergiversación histórica, sino reivindicar una plataforma de exportación de capital ¿no? en términos imperialistas, como diría Lenin. ¿no? Uh -huh. pues, eh... ah, por ejemplo, por otro lado, la reivindicación de digamos una cierta hispanidad progresista, por ejemplo, eh, vinculada a la guerra de independencia contra Napoleón, y, y demás, eso, por ejemplo, sí tiene más interés. Quiero decir que eh, más valora posiblemente eso, no, no es algo tan, tan, tan. tan eso, eso no es algo facha. Eh, la cuestión de las alianzas con Hispanoamérica eh, o Latinoamérica, desde el punto de vista, a ver, desde el punto de vista geopolítico. Eh, una de las funciones que tiene España en la Unión Europea es ser una especie de recadero en la América Latina. Y también es una de las funciones que cumple España de cara a su papel subordinado con Estados Unidos. Es decir, cualquier movimiento geopolítico que haga España requiere tener en cuenta a Latinoamérica, de algún modo. Yo, en ese sentido, sí, sí, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, también hay que matizar mucho, ¿no? Es decir... América Latina a día de hoy ¿qué es lo que tiene en términos productivos, fundamentalmente materias primas. España, ¿qué es lo que puede aportar a América Latina en términos económicos? Fundamentalmente construcción de infraestructuras. Pero claro, la geopolítica a día de hoy no se decide con esas cosas, se decide con la fabricación de microchips, por ejemplo. Entonces, pues, en ese aspecto, ¿qué posibilidades tiene España junto con Brasil, Argentina, ¿no? que son los más industrializados de América Latina? de cómo abrirse camino a ese tipo de cuestiones ¿no? de, de producción de microchips de, de, de, de, de, de del internet de las cosas etcétera etcétera son también obstáculos que existen y luego también está la cuestión de que a España lo, lo primero que le afecta desde el punto de vista de su clase es su pertenencia a la Unión Europea que es lo primero que tiene que resolver y a ver dentro de la Unión Europea España no está sola, por así decirlo. hay países con situación similar el caso de Portugal, el caso de y no descartemos también el caso de Francia. Francia, por ejemplo, en este momento, si no me equivoco, tiene congelado el salario mínimo de profesional. Entonces, eh, ¿hasta qué punto es incompatible ¿no? una estrategia, digamos, eh, progresista-socialista, eh, panhispánica, ¿no? por así decirlo, con una cierta estrategia también de, de coordinación europea? Yo, en principio, no veo tanta incompatibilidad, a no ser que sea en el sentido de... Digamos, hacer como el PSOE, ¿no? Que directamente asumen toda la ideología de los tratados europeos. ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ¿qué, qué ejemplos puede haber de, no sé, de coordinación de luchas entre, por ejemplo, España y Latinoamérica o tal? Hay, por ejemplo, ejemplos claros de muy incipientes de coordinación del movimiento obrero a escala de la Unión Europea. ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto con las luchas sí, sí. de la estiva, Ryanair, Amazon, muy incipiente, ¿vale? salvándolo de la estiva, que esa gente todavía... Bueno, parece que viven todavía en la edad de oro del movimiento obrero. Pero, en Latinoamérica, ¿qué ejemplos de, de estas cuestiones? Porque también las más clases sociales que, que apoyen esos procesos de cambio. No es, no, no es simplemente lo diseño en un laboratorio, escribo un libro, mm. Y ya está, ¿no? hay redes sociales ahí apoyando eso? A ver, yo los casos que conozco son no de coordinación, sino incluso de conflicto. O sea, cuando Cristina Kirchner, por ejemplo, nacionalizó Repsol, bueno, IPF, que era filial de Repsol, Comisiones severas protestó. Y de hecho, lo las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea también han tenido ese tipo de conflictos de intereses, ¿no? Es decir, a los agricultores españoles, por ejemplo, nos hace mucha gracia que entren aquí las, la, la, los productos agrícolas de Brasil, por ejemplo, eh, y viceversa con los, con los productos industriales, ¿no? La industria europea es más competitiva que la latinoamericana. entonces Claro, hasta qué punto, por ejemplo, la relación de España con, con España y otros países europeos, ¿no? con América Latina, pero sobre todo España, eh, digamos, es una relación centro-periferia, ¿no? siendo España más central y América Latina más periférica, ¿no? y por tanto lo que genera no es solidaridad entre trabajadores, sino eh, conflictos entre, digamos, una posición más, de aristocracia obrera, ¿no? En los trabajadores españoles no. y más de, de, de clase obrera de país dependiente, ¿no? En los países latinoamericanos. Yo, eso sí, eso también lo ve como un obstáculo. Lo que pasa es que, bueno, quiero decir, eso no te impide luego, si tú estás en el gobierno, eh, desarrollar relaciones. ¿eh? O sea, quiero decir, desde el punto de vista de lo que sería. Eh, luchas más sociales es evidente que no, no, hay, no hay ese desarrollo como si puede haber en el sur de Europa porque en el, en el conjunto de la Unión Europea no ha habido hasta ahora tanta coordinación. Hay casos como el de Coca-Cola, no perdón, el de Amazon que fue simultánea huelga entre España, Alemania y Polonia ¿no? en Polonia fueron paros o, o, o movilizaciones, no, no estoy muy seguro creo que no, no tenía un régimen de, de, libertad, de libertad de huelga tan, tan tan flexible como lo que podamos tener aquí en Alemania. ¿no? Pero hasta ahora la única así huelga general que se ha hecho eh, a esa escala ha sido no a escala europea, más bien a escala ibérica, es decir, simultánea entre Portugal y España, y luego respaldada con paros y movilizaciones en Italia, Francia y la parte francófona de Bélgica. Eso es lo que ha habido hasta ahora, sí, que tú puedas decir de, de una... una digamos, campaña sociopolítica importante. Entonces, bueno, también la Unión europea tiene dos, tiene dos y hasta tres velocidades. Por un lado estamos los países, por así decirlo, latinos, ¿no? Por otro lado están los, los, los germanos, ¿no? Y por otro lado están los del grupo de visegrado Son... Los, de lesión, ¿no? los, de holacos, los húngaros, etcétera, sí. Y luego, bueno, los ingleses siempre han ido a su, los británicos siempre han ido a su bola y ya se están saliendo del, del, del bloque, ¿no? Entonces pues también la coordinación europea también tiene sus, yo también le veo sus límites. ¿eh? O sea, yo personalmente lo que más veo factible es eh, reforzar la coordinación en el sur de Europa, que es donde hay más, digamos, vínculos tejidos. De hecho, hay una cosa en la que muchas veces no se repara, y es que eh, en Francia tanto el líder de la izquierda como el líder de la principal central sindical son de origen español. A ver, es un detalle más bien símbolo, pero quiero decir que, que en ese sentido hay bastante por, por explotar ahí. Eh, lo que pasa es que, claro, el desarrollar una coordinación a escala europea tiene la ventaja. De que si tú, por ejemplo, estás en una situación como la de Grecia en 2015, pues a lo mejor que exista algún tipo de movimiento de solidaridad en Alemania, eh, entorpece, ¿no? Eh, que te apliquen determinados eh, escarnios, como le hicieron en Grecia. ¿no? En el caso de Grecia no hubo ningún tipo de solidaridad en ningún otro país, en ningún país importante de, de, de la Unión Europea, ¿no? Pero imagínate, en el caso de, de Grecia en 2015, que hubiese habido una huelga como la de 2012, ¿no? Simultánea en dos, cuatro países. Lo mismo hubiera habido otro, o sea, lo mismo otro gallo hubiera cantado, ¿no? Claro, sí, habría habido como cierto contrapoder, ¿no? Claro, claro es decir, eh, a ver, yo sí que eh, creo que, a ver, sería iluso. Y lo he comentado antes, es decir, sería el uso confiar en, eh, en tratar a la Unión Europea como si fuera un Estado. Que esto simplemente la política europea frente a la clase obrera europea. Porque, de hecho, el propio PTB, que es el que más ha abogado por esa, ¿no? digamos, dentro del marxismo animismo de en, en Europa, por esa cuestión, su programa en los hechos le lleva a fortalecer el Estado belga frente a la Unión Europea. No le lleva a disolverlo. ¿no? En, en, en la Unión Europea. Entonces, eh, más bien la cuestión es una alianza entre una cierta coordinación de la izquierda y el movimiento de europeos, ¿no? Con los eh, estados que estén en condiciones de confrontar ¿no? con el neoliberalismo de los tratados. Uh -huh. Entonces, claro, en ese aspecto, el papel que puede jugar eh, relaciones de España, por ejemplo, con, con América Latina, pues tiene un, va, tiene un valor más bien como, como, como reserva, ¿no? Como apoyo a eso. Uh -huh. Apoyo, digamos, a esa estructura. Pero claro, es decir, el valor que pueda tener eso, en términos ya de una alianza más fuerte, yo creo que se podría definir en todo caso en un paso posterior. Es decir, el golpe principal o prioritario ahora mismo sería más bien eh, pues esa alianza ¿no? entre una coordinación de izquierdas europea con los estados que estén en condiciones de, de romper con, con el neoliberalismo que rige los tratados europeos. Y en esa... manera el movimiento obrero, las izquierdas políticas jugarían un papel importante ¿no? como forma de, de tejer eso, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que también eh, está también el problema ideológico, ¿no? es decir, no es lo mismo el Partido del Trabajo de Bélgica que el Partido Comunista portugués, que luego Podemos y Melenchón. ¿no? Quiero decir que, que, que mientras que el Partido del Trabajo de Bélgica y el Partido Comunista de Portugal tienen un programa claramente eh, a favor del socialismo. ¿no? Otros partidos como el Bloco en Portugal o, el, o la Francia Insumisa o aquí Podemos no se definen en ese sentido, no son, no son partidos que apuesten por el socialismo, sino que más bien apuestan por un cierto, eh, una cierta reconstrucción de la socialdemocracia. De eso también dificulta las, las cuestiones. Por ejemplo, ni el PTB ni el PCP portugués está en el pie. Se coordinan con el pie, creo que en el grupo parlamentario, pero no pues, están en el pie. Entonces, va, habrá, habrá que ver también hasta qué punto eh, se puede hacer eso. Porque también eso requiere llevar contradicciones ideológicas que no son compatibles en todo. <risa> el, el, el, el Partido está de Portugal con el, con el Bloco tiene... Eh, o sea tiene broncas fuertes. El PTB tiene la ventaja de que no le ha surgido ningún Podemos en Bélgica, de otra cosa, porque ese espacio sociológico lo han copado ellos. Pero, bueno, tampoco tampoco son... Tampoco a nivel internacional son... O sea, dejan de tener sus reservas hacia lo que no es un partido comunista más, más tradicional. Luego está el QQE el griego al que le he perdido la pista un poco, la verdad sí que tuvieron algunos planteamientos eh, por ejemplo el secretario general que sustituyó a la Papariga tenía planteamientos eh, un poquito menos un poquito menos sectarios en algunos aspectos que, que, que el anterior pero no sé cómo habrá evolucionado yo sé que, por ejemplo, el Partido del Trabajo de Bélgica con el cual también ha tenido sus, sus movidas. Y el PTB, el PCP portugués también. Respecto a cuestiones pues, éticas eh, de cómo tratar con los partidos del pie. ¿no? Entonces, pues, bueno, también está esa cuestión y seguramente los, los camaradas del PTB y del PCP, pues eh, Portugal, eh, tengan bastante razón al no querer comprometerse más allá de ciertas cosas. Vale. Pues, si te parece, pasamos ya a la última pregunta para ir finalizando, ¿vale? Aunque, bueno, desarrolla, desarrolla lo que te parezca, no es que te esté metiendo prisa, es muy interesante ¿vale? de lo que estamos hablando, creo que a la gente le va a molar el asunto este. Bien, el por último, lo que... Viendo que es tan crucial ¿no? para, para el camino que, que se decide seguir políticamente esta cuestión de las, del movimiento de internacional, de las cuestiones nacionales, de la práctica, todo esto. ¿O cuál crees que sería un enfoque correcto para un proyecto socialista en nuestro contexto, en España? O sea, como ¿cómo crees que habría que plantear el asunto? Y, y, y te pido, por favor, que lo intentes aterrizar lo más posible, ¿vale? Por ejemplo, si, si hubiese una sección política del partido en en Cataluña, ¿sabes qué tendría que hacer? Vamos, ¿qué, ¿Qué enfoque tendría que tener? Es ¿Cómo como de, debería operar? Tanto en labores prácticas como en política de alianza, o sea, entra un poco en esta... ¿entendemos aterrizar esta cuestión un poco desde el punto de vista que, ¿qué crees tú que habría que hacer, ¿vale? Para, para que haya una posibilidad de avance. Uf, esta es una pregunta del millón, ¿eh? A <risa> ver, eh, yo creo que está muy complicada la, la situación allí por la, la polarización que hay con la cuestión nacional. Ahora, sí que hay una cosa que que hay que señalar, la mayoría de, de trabajadores en Cataluña no son independentistas. El, el, el movimiento este que se ha propuesto con el, con el que ellos llaman el procés, ¿no? el proceso soberanista, la masa fundamental son las clases medias. Y además lleva siendo así eh, pues prácticamente toda la vida. es decir el, ya en la Segunda República el catalanismo no tenía más arraigo, era sobre todo en las clases medias urbanas y en, en los campesinos. Sí. Uh -huh. Y eso es con, con, con Puyol se, ha, se, se afianzó, sobre todo porque Puyol se dedicó a desarrollar el aparato de funcionarios de, de la autonomía para meter ahí a, a, a la clase media aspiracional, ¿no? Que diría Daniel Bernabé. Uh -huh. Entonces, la clase obrera realmente está en su mayoría, no, to, no toda, hay bastante clase obrera que apoya la independencia, ¿no? Pero en su mayoría está al margen de todo eso. Entonces, eh, a ver, aquí venimos de una táctica, ¿vale? Sobre todo de una de, táctica de, del Frente Popular y del antifranquismo, que es eh, aliarnos con los nacionalistas, ¿no? Contra el fascismo. ¿Vale? Eh... A ver, eso en el contexto del franquismo tuvo su sentido. Porque evidentemente tú estás bajo una, estás bajo una dictadura brutal y necesitas abrir espacios de libertad política ¿no? y te alías con quien puedes. ¿no? Es decir, bajo, bajo, bajo Franco Puyol estuvo encarcelado por, por, por habitación y tal, y o esa habitación contra, contra Franco y tal. Entonces era lógico también que, que por ejemplo, el PSU se aliara con él, ¿no? para, digamos arrancar eh, espacios de libertades democráticas, porque tanto el PSU como, como Puyol y su partido ¿no? pues necesitaban tener espacio para poder desarrollar esa política. Pero claro, una vez muere Franco, se aprueba la Constitución, se aprueba el Estatuto de Autonomía, eso cambia radicalmente. Y de ser un factor de oposición al régimen, el catalanismo se ha convertido en parte del régimen. De hecho, son ellos los que administran el régimen en Cataluña, el régimen político español. En Cataluña el régimen de 78 son los, son los nacionalistas. Y en el país vasco también, y en Galicia también. En Galicia el Parque es que el, el, el, el nacionalismo, eh, o sea, el galleguismo, no está encarnado por un... no está hegemonizado por un partido no nacionalista, sino por el PRE. Entonces, claro... Eh, yo creo que la izquierda catalana no revisó esta táctica, a pesar de que cambiaban las circunstancias. Y eso ha conllevado que durante todos estos años, la izquierda catalana ha sido una comparsa del nacionalismo catalán Y ha contribuido incluso a su difusión entre los obreros. Entonces, la situación está complicada. Porque la clase obrera está... Es decir, valideamente, yo según todas las encuestas que he visto, la clase obrera catalana no está... está independencia, si está bastante dividida. O sea, hay bastantes trabajadores que la apoyan. Y hay bastantes trabajadores a los que les da igual si Cataluña es independiente o no. Entonces, yo creo que es como de todos modos, yo creo que es un error eh, examinar. Si estamos hablando de la construcción de un partido comunista a escala española, yo creo que es un error observarlo como suma de territorios. Habría que observarlo en su conjunto. ¿Vale? Lo que sí que es verdad es que tampoco te puedes permitir no existir en, en, en, en Cataluña, como el País Vasco, como Galicia. ¿no? Pero... Claro, es decir, en Cataluña sí que existe eh, a pesar de todo, una cierta masa crítica de izquierdas que quiere revisar eh, todos los consensos que ha ido generando el nacionalismo catalán en Cataluña. Eh, replantear la inversión lingüística, eh, replantear también la cantidad de gasto que se hace identitario para promocionar desde los medios de comunicación ¿no? el, el nacionalismo catalán. Lo que pasa es que es verdad que no es un espacio eh, sociológico que sea mayoritario. Pero, bueno, no tiene por qué ser marginal. Eh, pero la cuestión está en que, quiero decir, lo que he comentado antes, tampoco es un sector que te vaya a apoyar la supresión de la autonomía. Te puede apoyar una recuperación del Estado de algunas competencias, por ejemplo, la inspección de las escuelas, eh, o el control de los medios de comunicación, cosas así. ¿no? Pero no te van a apoyar una supresión de, de, de la autonomía, al menos no de forma inmediata a cien años vista, ya veríamos, ¿no? Políticamente eso no lo apoyaría. O sea, Quiero decir que, que esa oposición que hay en el catalán de la es más bien regionalista, autonomista o incluso federalista que jato. Que... Entonces, yo estuve recientemente comparando, eh, por ejemplo, el estatuto que había con la República, el estatuto catalán que había con la República, y el que hay actualmente. Y me llamó mucho la atención que la carga identitaria es mucho más fuerte en el Estatuto Actual, identitaria en el sentido catalanista, que en el Estatuto Republicano. Por ejemplo, en el Estatuto Republicano se habla del castellano y el catalán como oficiales, mientras que en el Estatuto Actual se habla del catalán como lengua propia de Cataluña. O sea, ya está colando digamos un aspecto como que el castellano es una lengua extranjera. ¿no? Uh -huh. eh, la palabra nacionalidad no aparece en el Estatuto Republicano, De hecho, la Constitución Republicana no habla de nacionalidad. Habla de la nación española en un sentido político, no en un sentido étnico-lingüístico, y las regiones. Luego, las diferencias digamos, étnico se reconocen con la cooficialidad, no? por ejemplo, de, del castellano y el catalán en el Estatuto de Autonomía. Entonces, quiero decir, está esa, esa digamos, carga de titularismo en las propias leyes autonómicas digitalismo en el sentido nacionalista eh, periférico, ¿no? Y claro, es decir, hay una serie de cuestiones que hay que cuestionar, que las cuestiona en esos en esos territorios, quien las cuestiona. Entonces, eh, por pues eso digo, yo creo que es muy importante fijarse en la estrategia a nivel a nivel de, del conjunto de España. Eh, mm -hmm. En este asunto yo me baso bastante en la estrategia y la táctica del, del Partido del Trabajo de Bélgica. El Partido del Trabajo de Bélgica, en Flandes, por ejemplo, es minoritario y tiene muchas dificultades para crecer. Porque en Flandes el nacionalismo flamenco es absolutamente eh, asfixiante. Pero aún así el PTB no se arruga. O sea, no renuncia, digamos, a su programa que implica la recentralización de competencias que han sido transferidas a las regiones ni tampoco en su planteamiento ¿no? de, de, de defensa de la unidad del país, porque, digamos, en Flandes tenga menos predicamento que en Balonia. Otra cosa es plantear cuestiones que te hagan marginal, ¿no? pero el ser minoritario en esos territorios, yo creo que no habría que tenerle miedo. Entonces, pues Yo creo que, por concretar cuestiones programáticas, habría que plantearse, yo creo, que dos cosas. Eh, planteándolo para el conjunto, ¿no? De, de, de España, y también luego para su aplicación en cada territorio. Lo primero, una revisión eh, del reparto de competencias, en un sentido de, digamos, restar poder a las autonomías, tanto por arriba, es decir, fortaleciendo mecanismos de control del Estado central, por ejemplo, lo he comentado antes, eh, la inspección de las escuelas, eh, en el caso de la sanidad, por ejemplo, la centralización de las compras de material sanitario, una serie de cuestiones, ¿no? Y también por abajo, es decir, fortaleciendo la, la autonomía local. Uh -huh. Que de hecho uh -huh. es, es decir, las autonomías a día de hoy son descentralizadas respecto al Estado central, pero son hipercentralizadas respecto a los ayuntamientos y las diputaciones, por ejemplo. Y de hecho, por ejemplo, el, el, el famoso jacobinismo Engels lo explica, es decir, bajo la república francesa de Robespierre, eh, si bien existía una única lengua oficial y una única ley para todo el país, había una amplia autonomía administrativa en el ámbito local. Y el modelo que Marx plantea también, eh, bueno, que analiza de la Comunidad de París, es similar. Es decir, que también a veces se asocia, digamos, el, el jacobinismo con el centralismo burocrático, que es lo que tuvimos con el franquismo, y no es así el centralismo democrático presupone también la autonomía sobre todo en el ámbito local eh, entonces eso por un lado y por otro lado también hace una revisión de todo el digamos todo el contenido identitario y leyes autonómicas y por ejemplo a lo mejor avanzar hacia un sistema autonómico más parecido al que tenía proyectada la segunda república donde no se hablaba de nacionalidades, sino de regiones. Porque claro, quiero decir, tú dices en Cataluña, mínimo la mitad de los catalanes, su lengua materna es el castellano, no es el catalán. Con lo cual ya tienes una mitad de la población que no forma parte de esa nacionalidad. Con lo cual hay que, digamos, por así decirlo, laicizar esas, esas, esas cuestiones. Es decir, no, puedes tener, no puede ser que tú tengas una autonomía donde la identidad, por así decirlo, étnico lingüística de la población es diversa y en cambio el estatuto te está tomando partido por una de ellas. Pues yo creo que habría que plantear eso, a escala no solamente catalana, vasca o gallega, sino a escala del conjunto de, de, de España. Y en cierta medida, bueno, pues no, no practicar, digamos, eh, el sectarismo, ¿no? pero Tener también cierta, cierta audacia para plantear estas cuestiones, sabiendo que puede que, que si bien a lo mejor en Madrid puede tener éxito, a lo mejor en el País Vasco o Cataluña, pues puedes tener más dificultades. Pero oye, si Vox ha conseguido un diputado en el Parlamento Vasco, un partido comunista con estos que digo, lo puede conseguir. O sea, no, no creo que sea imposible es decir. O sea, si, si, si Vox, que en el caso vasco, debe ser de lo más apestado que haya, y un Partido Comunista que esté en, en luchas de masas eh, sindicales, vecinales, eh, y que además no tenga un perfil sectario, ¿no? Que, bueno, es decir, desde la lucha ideológica incluso, bueno, pues eh, eh, se entienda con todo el mundo, digamos, que tenga algo que aportar a luchas populares, ¿no? De masas en un sentido de progreso, es decir no tienes por qué eh, ser, ser tan parido. ¿no? Pues yo, yo haría ese planteamiento. Que, a ver, eh, en comparación con otros planteamientos que hemos hablado anteriormente, yo creo que es moderado. Lo que pasa es que sí que es verdad que eh, incluso en la izquierda oficial española que tenemos aquí en Madrid, ¿no? y que, o que podáis tener en Asturias, este tipo de cuestiones no son mainstream. O sea, es decir, requeriría no. un proceso de crítica de varias concepciones que están muy arraigadas en, en la izquierda, digamos, militante española. Pero quiero decir, yo le veo posibilidades, porque yo creo que un porcentaje bastante alto de trabajadores simpatizaría con esto. Hay una... La impresión que tengo yo es que la, la, el mainstream de la, en la izquierda española y en los distintos territorios está todavía muy condicionada por eso que es esa idea que había un poco del antifranquismo, de la, la ruptura democrática. ¿vale? Y entonces en sí. distintos grados, pero sigue habiendo esa idea de que frente al, al Estado central opresor franquista, pues el reforzamiento digamos de las auto, de, de, de las nacionalidades o autonomías o distintos territorios pues la ruptura con eso es lo que va a derribar el, el estado central y de alguna manera eso que te abre divides al enemigo ¿no? y te abre las puertas a una lucha por el socialismo por así decirlo ¿no? es un poco yo creo que el planteamiento más o menos tal pero yo quería llamarte la atención sobre una cuestión y es que en las primeras elecciones autonómicas en las que estuvo Podemos pasó una cosa muy curiosa, yo creo, en el tema de los resultados. No si, sé si recuerdas, donde hubo o sea, muchas zonas, por ejemplo, de Cataluña o de las áreas urbanas de, de Barcelona, todas estas cuestiones, varios obreros, todo esto tal, se tiñó de morado bastante. Y, y el discurso que tenía Podemos en ese momento, en Cataluña, Claro, era muy de los de abajo contra los de arriba, ¿no?, este, este tipo de historias y déjate de, de cuestiones identitarias o de la, la autonomía o la independencia y tal, ¿vale? De hecho, hay quien dice que, la, que el proceso es realmente una respuesta política de las élites catalanas a, a cuando irrumpe cuando Podemos, cuando irrumpe el 15M, me recuerda la movida aquella de Artur, Artur Mas que casi tiene que entrar en helicóptero, ¿Qué piensas tú de esta cuestión? Porque a mí me parece interesante, como decir, eh, igual hay que cambiar el tercio un poco, ¿no? Sí, a ver, o sea, en el caso, es que el caso catalán es muy digno de estudio, ¿eh? Porque en el, en el caso catalano eh, está muy marcado eh, en la izquierda, digamos, marxista por la fundación del PESUC. El claro, TESUC se funda en unas condiciones muy muy, muy particulares, que es la de la Guerra Civil Española, ¿no? donde el PC tiene un planteamiento de que la Reunión Española no es socialista, sino democrático-popular, ¿no? porque hay todavía eh, elementos de feudalismo ¿no? que, que, que remover, sobre todo en el terreno de, de la tierra y demás. Eh, claro, en ese contexto en Cataluña hay dos tendencias que son el anarquismo. Que no está por la Revolución democrático Popular, sino ya directamente comunista-libertaria. Y la otra es el catalanismo. Y entonces, claro, en ese contexto, el PC, ¿con quién, ¿con quién se fusionó? Con los catalanistas socialistas ¿no? de, de, de Cataluña. Es verdad que luego eh, el sector más catalanista del PSUC fue, de, fue purgado, por la excusa de la lucha contra el TIDismo, contra los, los partidos de Tito, ¿no? El movimiento comunista internacional y a Comorera lo acabaron a Joan lo acabaron echando ¿no? incluso Lister cuenta en Lister cuenta en, en no me acuerdo qué libro lo cuenta que Carrillo llegó a planificar el asesinato de Comorera pero bueno eso ya son digamos son eh, elementos más de, de curiosidad ¿no? Entonces, de fortuna, claro, eh, es la izquierda en Cataluña ha estado, marcada, ha estado muy sí, sí, sí, sí. Continúa. No, te decía que la izquierda en Cataluña ha estado muy marcada por, por un complejo de inferioridad del nacionalismo catalán. no tanto, no tanto contra Franco, sino sobre todo ya a partir de la transición. A partir de que Puyol sobre todo arrasa en el en el año en el año arrasó más porque porque eh, se le ayudó además desde, desde desde UCD para que frenase la tendencia digamos de izquierdas que había en el electorado catalán y tal entonces bueno eh, en Cataluña está está esa cuestión y claro eso genera mucha confusión ideológica porque claro el, el movimiento obrero catalán realmente mayoritariamente nunca es decir, su tendencia no ha sido a simpatizar con, con, con, el, con el nacionalismo catalán lo que pasa es que substancialmente se tuvo que llegar a un entendimiento y, y bueno pues entonces claro ¿qué pasa? que eso luego las contradicciones, las que emergen igualmente. Tú tengas, digamos, a una izquierda institucional un poco cooptada, eso emerge, ¿no? Emerge en el 15M eh, y, a ver, la actitud del nacionalismo catalán en el 15M es muy hostil. Muy hostil. Es verdad que alguna gente de la CUP estuvo ahí, ¿eh? Eso también es verdad. Porque, claro, luego también el nacionalismo, digamos, de izquierdas tiene sus contradicciones. Porque, por un lado, son tienen la misma agenda nacional que, que la burguesía, ¿no? pero por otro lado también, eh, digamos, tienen que juzgar o llevar a la práctica un cierto eh, activismo de izquierdas. ¿no? Eh, pero lo cierto es que la actitud del nacionalismo catalán ante, ante el 15M es muy hostil. O sea, eh, Carlos Rovira, vamos a Carlos Rovira, dijo que los del 15M se fueran a España a mear, y Artur Mas tuvo que salir del Parlamento de Cataluña escoltado, o sea, en helicóptero, porque tenían la... la, la estaban en la, en la puerta de entrada, ¿no?, haciendo escaches a los diputados y tal. Entonces, bueno, eh, sí, o sea, vamos a ver, hay una clara hay, hay una clara eh, intención por parte de, de Artur Mas de, de cargarse eso. ¿no? De hecho, El resultado de eso es que los de la CUP que en ese momento estaban robando el Parlamento, acaban luego dándose un abrazo con él, con el tema del referéndum y no sé qué. También es verdad que el 15M tiene unas características ideológicas, digamos, de, de ultrademocratismo y demás, que son fácilmente cooptables ya sea por Podemos, ya sea por ciudadanos, ya sea por el nacionalismo catalán con la excusa del derecho de civil. ¿No? Pues, ¿cómo es? Todo se resuelve con la democracia. ¿No? Eh, Quiero decir, es un discurso muy ambiguo. Yo estoy en el 15M también aquí en Madrid, y, bueno, no estuve activamente, ¿eh? pero sí me, me, me pasé y tal. Y el discurso era ese. Y claro, es un discurso que, como te digo, cualquiera de, con un mínimo de inteligencia populista te lo puede, te lo puede manipular. Pero sobre todo el, el tema del independentismo obedece a, a, a la descomposición de convergencia. O sea. Eh, el, con el independentismo realmente el problema que tienen los nacionalistas catalanes es que se han pasado de frenado o sea ellos han tenido un planteamiento de poco a poco controlando los medios de comunicación y controlando la educación ir convirtiendo a los chavales en independentistas generación tras generación ¿no? el tema es que como Convergencia eh, Democrática de Cataluña, o sea, CIU, se empieza a descomponer, primero, por, porque se destapa todo el tema del 3%. Segundo, porque aplican recortes en sanidad brutales pactados con el PP. Y tercero, eh, porque Esquerra les pisa los talones y Esquerra aspira a, a comérselos ¿no? y ser ellos... Digamos los que se queden con, con toda la red clientelar de, de, del puyolismo en Cataluña, pues Artur más aceleró el tema de la independencia. Se puso para tapar toda, toda la, digamos, la, la, la mierda. Y ¿no? entonces, claro, lo que han provocado con eso es que eh, toda la gente que no se identificaba con el nacionalismo catalán, pero de algún modo aceptaba ¿no? el consenso que había en en Cataluña, en torno a ciertas instituciones, como te digo antes, ¿no? eh, claramente hacia, ¿no? sesgadas hacia el catalanismo, ese consenso lo han roto. Es decir, eh, es verdad lo que dices, ¿no? De, de, del voto a Podemos, eh, sobre todo a nivel municipal y, y general. ¿no? Pero claro, Tú luego te vas a las elecciones autonómicas de 2017 y en los barrios obreros, los partidos más votados, en los barrios de la periferia barcelonesa, las ¿eh? o sea, cosas son obreros de otras zonas de Cataluña, pero en la periferia barcelonesa, que es la más numerosa, eh, los partidos más votados son Ciudadanos y el Partido Socialista, los dos del 155. Entonces, claro. Se han, se han cargado eh, buena parte de eso. Y el problema es que el resultado, el resultado de eso es que, claro, el, el, el tema de la, con, del, de la consulta del 1 de octubre, la declaración de independencia, que luego al final fue un fake, ¿no? Y tal. El problema que ha tenido eso es que al romper esos consensos y fracturar y fragmentar la sociedad ¿no? por, por, por identidades, ese tipo de políticas transversales a día de hoy son inviables. ¿eh? ¿A, o sea, te te un... a día de hoy, por ejemplo, Podemos es incapaz, o Izquierda Unida es incapaz de, con el discurso que tenía en 2015, volver a sacar eh, lo que sacó en 2015, ha eh, Coral, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Imposible. Y ahora, por ejemplo, la propia Realpolitik le ha ido obligando a, por ejemplo, pactar con Manuel Valls para mantener la alcaldía, a votar resoluciones a favor de la cocapitalidad de Barcelona junto con Madrid, eh, donde votan todos los INDEPES en contra y le votan a favor pues Valls, el PP y el PSOE. Es decir... Colau, por ejemplo, yo eh, no me gustaría estar en su pellejo, porque realmente en su foro interno, yo creo que es Depe, porque las declaraciones que hace muchas veces lo denotan, pero es consciente de que sin el voto, digamos, de los trabajadores que se sienten españoles en Barcelona, no estaría donde está. Claro, el... sí. la cuestión que, a ver, a mí me da... Me, como que me da las vueltas últimamente, el, que yo veo que, y creo que tiene relación con esto, ¿no? que es como los límites de la política discursiva, de basar tu política en el discurso. De alguna sí, manera, creo sí. que algo que se está viendo muy claramente en España con lo que es el fin de la oleada quincemera, el declive de Podemos, todas estas cuestiones. O sea, como que ya no vale con ser un ninja de la comunicación política y cuadrar bien aquí qué digo, qué no sé qué, y esa habilidad, sino que de alguna forma se está viendo la necesidad de tener políticas de construcción organizativa y de movimiento estructural en la base. ¿no? ¿A qué me refiero? Pues tener células en las fábricas, tener organización en los barrios, obviamente tener tu aparato militante preparado, que no sea el ejército de Pancho Villa, sino un aparato militante en condiciones, todas estas cuestiones. Y, y yo creo que de alguna manera estamos como en un punto de inflexión, en que el paradigma, por alguna manera, más populista, la claudiana, que es, ha sido el hegemónico en los últimos años, y posiblemente yo creo que, sin, sin que estuviese teorizado formalmente, pero yo tengo la percepción que, por ejemplo, Izquierda Unida también estaba un poco en esa política, ¿no?, de lo discursivo, ¿no?, como forma de, de operar, como que se agota ya eso. Vale. Yo creo que el ejemplo de, que, que pones un poco de Cataluña es, es un poco la muestra de esa, ya no te vale con a ver a, cómo me lío, tal. O te, vas a tener que tomar decisiones organizativas, hacer cambios de la táctica organizativa de la organización, de, en qué sectores sociales intento organizarme, dónde quiero tener poder estructural, ese tipo de cuestiones. No sé qué piensas tú de esto, Nico. Y ya para finalizar. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. O sea, a mí me, me llamó mucho la atención. Eh, quizá a lo mejor estoy poniendo demasiado al, al Partido del Trabajo de Bélgica como ejemplo, pero me llamó mucho la atención unas declaraciones de Raúl Edeboff, el portavoz eh, nacional que tienen. Diciendo que no son un fenómeno mediático. Bueno, en parte no es cierto porque sí que es verdad que ellos en un determinado momento llegaron a la conclusión de que tenían que aparecer en los medios y tal y cual. Pero también es digamos, su comunicación política, que también digamos son, como dices tú, ninjas de la comunicación, está respaldada por todo eso que tú dices. Por un trabajo en los sindicatos, por un trabajo en, en digamos, eh, movimientos sociales ¿no? que expresan aspiraciones ¿no? y intereses de la clase mm -hmm. y claro, es decir, sobre esa base es como ya edifican esa, claro, aplican esa, comuni esa, esa eh, comunicación política, ¿no? es decir, no, no son un partido con aspiración de atraparlo todo, ¿no? que es lo que yo creo que le ha pasado a Podemos, ha intentado ser una especie de atraparlo todo de la izquierda, como por cierto Vox lo intenta hacer de, con, digamos, derechas ideológicas. Entonces ahí también eh, yo creo que, claro, decir, yo creo que no hay que renunciar poco a, a ser hábiles en la comunicación y a ser hábiles. En la eso los partidos comunistas siempre han cuidado mucho la propaganda y la agitación. Siempre lo hacen. Nunca, nunca han sido, digamos, eh, torpes en el sentido de ir con los tres tomos del capital a los trabajadores en las fábricas. Nunca han hecho eso pero sí que es verdad que, que nunca han tampoco hecho esa labor ¿no? de, de, de, de agitación y propaganda sobre la base simplemente de, de, del discurso en una tribuna o del, o de, o del, del discurso en, en los medios de comunicación, ¿no? sino que el, el, digamos, el discurso y la agitación y la propaganda estaban al servicio de la generación de esa organización. Entonces, eh, ah, pero es que tú has tocado también la cuestión clave, es decir, ¿en qué sectores sociales eh, al menos priorizas la influencia? Pero claro, si tú tienes una estrategia para el conjunto de España, eh, no te puedes dedicar a contentar a españolazos e indepes por igual. Vas a tener que priorizar aquellos que comparten tu marco de lucha de clases. Por ejemplo, en el caso catalán, la zona metropolitana barcelonesa. En el caso vasco está tanto Álava como la margen izquierda vizcaína. La margen izquierda vizcaína es también, al igual que la zona metropolitana barcelonesa, una zona donde de predomina mucho el, el trabajador de, de, de origen inmigrante. Y a lo mejor hay que priorizar eso. Es decir, a lo mejor no, no como digo, yo no, yo no creo que haya que renunciar a la presencia política en esos territorios, pero a lo mejor hay que circunscribirla a determinados sectores eh, sociológicos de la clase obrera que sí que van a, a constituir un baluarte para tu proyecto, eh, eh, no, para, para la plataforma que, que, que tú planteas, ¿no? la lucha de clases. También hay que tener en cuenta que la situación es muy complicada, ¿eh? porque, por ejemplo, no sé cómo la cosa en comisiones o veras en, en el País Vasco, eh, pero, por ejemplo, en Cataluña, como no hay sindicatos independentistas o nacionalistas de masas, como en el caso vasco, los independentistas y nacionalistas se han ido metiendo en los dos sindicatos eh, de ámbito español que hay allí, en UGT y en comisiones, hasta el punto de que... Claro, es decir, ahí también es cuestión de lidiar con las propias contradicciones que tenga el sindicato. Pero te quiero decir, eh, hasta ahí, por ejemplo, si el conflicto nacional se sigue enconando, el conflicto nacionalista, eh, ¿hasta qué punto, por ejemplo, Comisiones no puede tener excisiones Por esa razón. Lo cual sería una auténtica, un, un auténtico paso atrás. ¿eh? Que ya una vez has conseguido cierta unificación sindical, que eso se te reviente, es un paso atrás. ¿eh? Uh -huh. de, de organización de clase ¿no? eh, o sea, que decir que yo yo ya te digo, yo sobre estos planteamientos jacobinizadores yo creo que eh, en abstracto yo realmente eh, después de un proceso de reflexión largo los comparto pero aterrizar eso a la realidad requiere un montón de matizaciones y un montón de peros ¿eh? o sea, requiere de tener en cuenta muchos factores que, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, yo creo que en el, en el movimiento comunista no tenemos eh, eh, suficientemente estudiados, ni suficientemente analizados. Muy bien, pues, muy bien. Eh, gracias por compartir pues, esta hora y media esta hora con nosotros, ¿vale? ha sido muy interesante y espero que la gente le le resulte de provecho y bueno, si esto sirva para, para reflexionar, reflexionar, intentaremos hacer más, más formatos como este, más cuestiones relevantes. Y nada, a los que nos estáis viendo por internet, recomendaros que entréis en la página de la mayoría, la mayoría.online, ahí hay bueno, reflexiones, artículos, traducciones, trabajos que hacemos. Eh... Y que no, cualquier cuestión que queráis comentarnos, comentarios sobre este programa, sobre el que estamos hablando también, bueno, pues tenéis nuestras redes sociales, nuestro correo, nuestro contacto, también para trasladarnos las, las reflexiones que tengáis. ¿De acuerdo? Suscribiros al canal, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nada, que paséis un buen fin de semana. Gracias Nico. Gracias a ti Kike. un abrazo.